La remodelación del Play Ramón A Perdomo fue entregada este miércoles por el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Por toda la vida, eh, ya como Hochi Cabrera acaba de decir, el ingeniero Eritén, le damos las gracias al alcalde que nos ha ayudado bastante y el nombre de la Liga Luis Camacho le damos las gracias. Todo el de la obra fue de 1.494.000 pesos. Eh, para mí ha sido una eh, enorme satisfacción haber eh, eh, eh, participado en la remodelación de este eh, play, play. Para mí, en San Francisco de Macorís, el primer play que ha sido, o sea, que nació aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. Dicha eh, remodelación siempre está al tanto de todos y la ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros agradecemos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.